Bienvenidos a Finanzas Latino RD. Hoy te presentaremos 5 métodos de ahorro poco conocidos que pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras. Así que sin más preámbulos, ¡vamos al grano! Número 1. Ahorro basado en el calendario. Este método de ahorro consiste en asignar una cantidad de dinero a cada día del calendario. Por ejemplo, si decides ahorrar 10 dólares por día, el día 1 ahorrarás 10 dólares, el día 2, 20 y el día 3, 30 dólares, y así sucesivamente hasta completar el mes. Al final del mes habrás ahorrado 465 dólares. Este método puede ser muy efectivo para aquellos que tienen dificultades para ahorrar. Al asignar una cantidad específica de dinero para cada día del mes, te estás comprometiendo a ahorrar y no gastar en cosas innecesarias. Además, es una forma fácil de controlar tus gastos y de mantener una disciplina financiera saludable. Número 2. Ahorro con tarjetas de regalo. Si tienes problemas para ahorrar dinero, una buena opción es comprar tarjetas de regalo de tus tiendas favoritas, en lugar de gastar tu dinero en efectivo o con tarjeta de crédito. Una vez que tengas suficientes tarjetas de regalo, podrás comprar lo que necesites sin tener que tocar tus ahorros. Este método es especialmente útil para aquellos que tienen dificultades para controlar sus gastos y ahorros. Las tarjetas de regalo te permiten comprar lo que necesitas sin tener que gastar dinero directamente de tu cuenta de ahorros o de tu presupuesto mensual. Además, muchas tiendas ofrecen descuentos o promociones especiales en sus tarjetas de regalo, lo que te permite ahorrar aún más dinero. Número 3. Ahorro por categoría. Este método de ahorro consiste en establecer una cantidad específica de dinero que se destinará a cada categoría de gastos, como alimentos, transporte, entretenimiento, etc. Al establecer una cantidad fija para cada categoría, tendrás un mayor control sobre tus gastos y podrás ahorrar más fácilmente. Este método es efectivo para aquellos que quieren tener un mayor control sobre sus gastos. Al establecer una cantidad específica para cada categoría de gastos, te aseguras de que no estás gastando más de lo que necesitas en cada una de ellas. Además, este método te permite tener un mejor seguimiento de tus gastos y de cómo estás progresando en tu objetivo de ahorrar dinero. Y si este contenido está resultando útil para ti, suscríbete, me ayudas muchísimo y es gratis, no te cuesta nada. Número 4. Ahorro con cupones. Una forma efectiva de ahorrar dinero con tus compras es utilizar cupones. Puedes encontrar cupones en línea, en periódicos y en tiendas de descuento. Una vez que hayas reunido suficientes cupones, podrás ahorrar una cantidad significativa de dinero en tus compras. Este método es ideal para aquellos que quieren ahorrar dinero en sus compras diarias. Los cupones son una forma fácil de ahorrar dinero sin tener que renunciar a los productos que necesitas. Además, muchas tiendas ofrecen promociones especiales en sus cupones, lo que te permite ahorrar aún más dinero. Número 5. Ahorro con inversiones. Invertir dinero puede ser una excelente manera de ahorrar y ganar dinero al mismo tiempo. Hay varias opciones de inversión. Como hemos visto, existen diversas formas de ahorrar dinero y alcanzar nuestras metas financieras, ya sea a través del ahorro basado en el calendario, la compra de tarjetas de regalo, el ahorro por categoría, el uso de cupones o las inversiones. Cada uno de estos métodos puede ser efectivo si se utiliza de manera adecuada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ahorro no es solo una cuestión de encontrar el método adecuado, sino que también implica un cambio de hábitos y disciplina financiera. Es importante tener un presupuesto y un plan financiero a largo plazo, establecer metas alcanzables y comprometerse a seguirlas. No hay una fórmula mágica para el ahorro, pero con un poco de esfuerzo y perseverancia, cualquiera puede lograrlo. En Finanzas Latino RD estamos comprometidos a brindarte los mejores consejos y herramientas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido valioso y útil para tus finanzas personales. Nos vemos en el próximo video. ¡Te espero!